Muchas gracias por esta calurosa bienvenida, gracias al equipo de Census, a Michelle, al condado Antonio Aranda y a todo el staff, por esta invitación que a bien me, me hicieron llegar para poder estar compartiendo esta mañanita de sábado, eh, 24 de julio, pues está este módulo del diplomado en impuestos de familia Census. Así que, pues muchas gracias nuevamente por la invitación sean todos bienvenidos. Vamos a estudiar eh, pues lo referente al título 2, personas morales, pagos provisionales y la declaración anual de personas morales. Algunos comentarios por ahí este, importantes que siempre al inicio hacemos. Este, eh, recuerden que no todo está en el material. También es importante eh, pues tomar nota de lo que vayamos este, considerando importante. Obviamente, pues no es tomar nota del material, ¿no? El material como sea lo tenemos, pero sí me gusta hacer hincapié que no todo está de vertido dentro del material. También va a ser importante que nosotros en ese proceso de aprendizaje, pues podamos tomar nota de los puntos que consideremos importantes. Usualmente yo les aviso, ¿no? Yo les digo, abusados, esto no está en el material, tengan cuidado, etcétera. ¿Ok? Bien. Eh, otra situación, eh, esto requiere práctica, requiere estudio. Compartimos ahí en el material, pues, unas, eh, pues, lo que son unas hojas de cálculo muy sencillitas, no, no tienen como tal alguna fórmula compleja. Realmente están muy básicas. Y en el fondo, pues, lo que pretenden es ser una guía para que ustedes puedan más o menos, pues, ¿Por qué no a lo mejor perfeccionarlas o, o tomarlos como punto de partida para un buen papel de trabajo? Así que adelante, son todas suyas, les pueden ahí este, pues meter talento y sin ningún problema. ¿no? Pero como les decía, es práctica constante. Eh, me queda claro que si tú este, tienes clientes o estás ahí en, eh, colaborando en algún despacho, pues a lo mejor sobre todo lo que tiene que ver con el tema de pagos provisionales, es un poquito más eh, redundante, eso a lo mejor si lo llevas a la práctica. Si a lo mejor, eh, eh, digo en este caso, vas a empezar a buscar clientes, estás iniciando en el conocimiento, va a ser importante leer, releer, repasar el material. Eh, me parece que también tienen acceso a la grabación. Bueno, pues a lo mejor estarlo tomando como de consulta o como de cabecera, todo eso va a ser muy importante. Así que vamos a iniciar. Creo que ya está conectada la mayoría. Ya saben, cualquier cosita, eh, vamos a procurar que sea referente al tema que tengamos en pantalla, ¿no? ¿Eso con qué afán? Pues con la idea de no adelantarnos, tampoco de retrasarnos. Si en algún momento algo no quedara muy claro, recuerden que al final, pues vamos a hacer una cortinilla de preguntas y respuestas por cualquier duda, cualquier asunto que no hubiera quedado claro. Usualmente, este, yo periódicamente cada dos o tres láminas voy volteando a la cajita de comentarios de chat. Si es que hubiera ahí alguna duda de lo que estamos revisando al momento, pues lo, lo comentamos, lo aclaramos. Y bueno, finalmente, eh, también si estamos viendo algún tema numérico, ahí para que tomen nota, este, algún tema de un cálculo en pantalla y no queda algo claro, ahí sí les sugiero que levanten la mano para darles voz con el micrófono de manera inmediata y ahí poder este, pues solventar la duda, no? Porque si dejamos pasar y dejamos pasar, pues ya a lo mejor el cálculo que hayamos revisado, pues ya quedó cinco láminas atrás y, y pues es como volver a regresarnos, ¿Sale? Bien. Vamos a empezar. Eh, si no mal recuerdo el artículo 26, Código Civil Federal, pues define lo que son personas físicas, lo que son personas morales. Nosotros viéndolo de forma un tanto más coloquial, pues entendemos que una persona física es una persona natural, una persona así como tú o como yo. Eh, vamos a decirlo también que eh, estamos en este plano de lo tangible. ¿no? O sea, yo te puedo saludar a ti, tú me puedes saludar a mí. Y en el caso de una persona moral, pues estamos hablando, si bien de una persona jurídico-colectiva, pues también ya estamos apelando un poquito ahí a un tema intangible, ¿no? A lo que muchos dan en llamar una ficción jurídica. Recordemos que una persona moral se puede conformar por la unión de varias personas físicas o por la unión de personas físicas y morales, ¿no? Que a su vez, pues, den vida a otra persona moral. Y bueno, la contribución que vamos a revisar el día de hoy es, por supuesto, el impuesto sobre la renta, los pagos provisionales, cómo se hace el cálculo del ISR anual, cómo es que se presenta la declaración anual, pero tenemos que partir de las bases, ¿no? Tenemos que ir de lo general a lo particular para que quede claro. El Código Fiscal de la Federación es el que me menciona que las personas físicas y morales tendrán que pagar impuestos en relación o de acuerdo con lo que establecen las leyes fiscales de la materia. Empezando por el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, pues me dice que tanto personas físicas como personas morales están obligadas al pago de impuestos sobre la renta en los siguientes casos. Obviamente, pues no venimos a leer láminas. Aquí lo que yo quiero dejar y pues en claro es cómo tributa y el por qué hay que pagar impuestos sobre la renta. Así que vamos a, a definirlo de esta manera. El impuesto sobre la renta, lo que busca grabar de manera directa, pues es la riqueza de las personas. ¿Cómo obtenemos una manifestación de riqueza o por excelencia cuál es una manifestación de obtención de riqueza? Pues por supuesto la obtención de ingresos. Por lo que si lo vemos así, eh, de, de manera así directa, así, sin tanto rodeo y sin tapujo, pues la ley del impuesto sobre la renta agrava la obtención de ingresos. ¿Ok? Están obligados a pagar este impuesto tanto personas físicas como personas morales y le va a aplicar a residentes en México, a residentes en el extranjero cuando tienen un establecimiento permanente dentro de territorio nacional o a, a residentes en el extranjero que tengan como tal una fuente de riqueza aquí también en territorio nacional. Vamos a ver qué se entiende para efectos de la ley de ISR por persona moral. O sea, ya, ya quedamos en el plano del derecho civil, ya lo vimos de manera un tanto coloquial, pero también debemos entender para efectos de la propia ley de ISR, si bien recordemos que las leyes no son diccionarios, pues sí me hace algunas precisiones. Mira, ¿sabes qué? A lo mejor aquí, lo que para ti, para mí o para otra legislación sea persona moral, a lo mejor aquí va a ser distinto. Entonces es lo que hay que revisar y por eso partimos de las generalidades. ¿Qué me dice el artículo 7? Que cuando en esta ley, cual ley obviamente, pues la de impuestos sobre la renta, se si haga mención al término persona moral, se van a entender comprendidas entre otras, pues las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, instituciones de crédito, sociedades y asociaciones civiles. Y bueno, aquí viene un punto fino, ¿eh? un punto importante, un punto interesante. La asociación en participación. Así es, escuchaste bien. La asociación en participación, si bien para efecto legal carece de personalidad jurídica propia, se entiende que es un contrato, Dicho contrato está fundamentado en la ley general de sociedades mercantiles, pues se entiende que para efecto fiscal propiamente de la ley del impuesto sobre la renta, este tipo de contrato de asociación en participación, pues va a tener el tratamiento de una persona moral, aunque en el fondo tú y yo sepamos que para otros efectos, para otro tipo de legislación, pues simplemente no se trata de una persona moral. Por eso era importante partir de aquí... Por eso era importante tomar en cuenta las generalidades. O, o, otra situación que crea mucha duda, ¿no? Generalmente tema de sociedades y asociaciones civiles. Usualmente damos por hecho que son personas morales que no persiguen fines lucrativos. Y efectivamente, ¿no? La génesis que plantea un Código Civil Federal, en todo caso el Código Civil que, eh, que pertenezca a cada entidad federativa, Sí, la legislación civil que aplique para cada estado o entidad federativa, pues en su génesis entendemos que una asociación, una sociedad civil, pues no busca o no persigue fines lucrativos. Sin embargo, pudiera ser que en el fondo y por el tipo de actividades que realiza, pues tenga fines que sí tengan una preponderancia de tipo económico. Entonces, cuando aquí refiere a sociedades y asociaciones civiles, pues se van a entender también como integrantes... De este régimen general de las personas morales. Obviamente, pues sí, eh, no, no se descarta. Hay sociedades y asociaciones civiles que pueden ser personas morales no lucrativas, que pueden tratarse conforme al título 3 de la ley de ISR, pero pues obviamente eh, tiene que cumplir con, con ciertas características o en todo caso realizar las actividades que a mí me permiten estar dentro de ese perfil de persona moral no contribuyente. Lo que yo quisiera dejar en claro aquí es que por el simple hecho de ser asociación o sociedad civil, eso no es lo que va a definir si soy contribuyente o no soy contribuyente del impuesto sobre la renta. Todo va a ir más bien en función del tipo de actividad que yo realice. Y bueno, así las cosas. El artículo 7 nos define lo que vamos a entender para efectos de la ley de ISR como persona moral. Ahí no termina el artículo 7. Aquí ya empezamos para no, no entrar en ese tema de únicamente copiar, pegar texto. Pues entramos al tema de los esquemas, ¿no? De la síntesis, de los cuadritos sinópticos. Aquí también me dice para efectos de esta ley, ley del impuesto sobre la renta, lo que debemos entender por acciones y por accionistas. Si nos salimos de la esfera del mundo de lo fiscal, pues inmediatamente la palabra acciones y accionistas, pues la vamos a relacionar con la ley general de sociedades mercantiles y obviamente pues con sociedades de tipo mercantil. Para efectos de la ley de ISR, fundamentado también en su artículo 7, me dice que se consideran acciones, que crees? No solo las acciones sino también esto incluye o también abarca certificados de aportación patrimonial que emitan sociedades nacionales de crédito, partes sociales, ¿ok? Si bien dentro del ámbito mercantil, pues hay partes sociales en el caso de sociedades de responsabilidad limitada, recordemos que también para efectos de la legislación civil, tratándose de una sociedad civil, pues también ahí no hablamos de acciones, ¿no? Hablamos de partes sociales también la participación que haya como tal en una asociación civil, otro tipo de certificados de participación, eh, incluso aquellos que sean emitidos con base en fideicomisos. sí Entonces, si te fijas, pues el concepto que la ley del impuesto sobre la renta maneja referente al tema de acciones es mucho más amplio, va más allá de lo que nosotros entendemos para efecto de la legislación mercantil. Entonces, no te sorprenda, ¿no? A lo mejor de repente tú llegas al título 3 y escuchas la palabra de accionistas o escuchas la palabra acciones. No quiere decir que tal vez una sociedad civil, una asociación civil, tampoco que una institución de asistencia privada, pues maneje acciones, sino que tú debes entender lo que está refiriéndose en todo caso, pues a partes sociales o a participaciones, ¿no? Entonces, por eso, de ahí la importancia de este artículo 7, que nos define lo que, pues, debemos entender para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. En esa misma, eh, eh, pues, en esa misma sintonía, vamos a ver que también debemos entender por accionista a cualquier titular de este tipo de certificados o de títulos. ¿Ok? ok Regresamos al texto, vamos al artículo 8. ¿Qué debemos entender por intereses? Para efectos de la ley de ISR, vamos a entender por interés cualquier rendimiento de crédito. O sea, cualquier rendimiento que yo obtenga de cualquier clase y que tenga como base un crédito, se va a entender como interés. También me señala que el monto de las comisiones por apertura, que estén relacionadas con la apertura o con la garantía de créditos. Ok, entonces si se fijan, pues aquí en este caso también el artículo 8 nos da el concepto o en todo caso nos dice qué abarca o qué debemos entender por intereses para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Incluso si, si abundamos un poquito más en el artículo 8, lo desmenuzamos, pues vamos a ver que este tema de eh, la pérdida y la ganancia cambiaria, pues también para efectos de la ley de ISR, se van a entender en principio que son intereses. En tema de factoraje financiero, recordemos que eh, el tema de factoraje, pues es la adquisición de la cartera, la enajenación, la cesión de cuentas por cobrar. Bueno, la ganancia que derive de los derechos de crédito por empresas de factoraje financiero y en todo caso sociedades financieras de objeto múltiple, pues estamos diciendo que también se va a conceptualizar o se va a entender como un tema de interés para efecto de la ley del impuesto sobre la renta. O sea, estaríamos hablando de un tipo de rendimiento, de un tipo de pago de intereses. Misma situación ocurre con la figura del arrendamiento financiero. Recordemos que eh, pues el arrendamiento financiero, de acuerdo a lo que establece la ley general de títulos y operaciones de crédito, también por ahí lo, lo abarca eh, el Código Fiscal de la Federación, pues eh, vamos a entender que tiene que ver con todo, prácticamente menos con arrendamiento. Yo te diría que es una forma de adquirir bienes de arrendamiento, pues tiene únicamente el nombre, es un contrato en el cual las partes se comprometen, en este caso a eh, de, pues vamos a decirlo de manera bilateral, a cumplir obligaciones, uno cede un activo como tal, el otro se compromete a pagar una tipo renta, ¿Sí? Y en ese sentido, pues al final del contrato se tiene acceso a diversas opciones, ¿No? Una de ellas es quedarse en posesión del activo, alguna otra, a lo mejor es cambiar el activo por uno nuevo y que te lo tomen a cuenta, el que pues ya pagaste como tal, el que ya se te financió, durante toda la duración del contrato. Y bueno, una última opción, pues sería que enajenar ese activo a un tercero y que la, en este caso, quien concede el arrendamiento financiero, te participe a ti de parte de la operación, ¿no? De, en este caso, de la ganancia que se genere. Bueno, hablando propiamente de la figura de arrendamiento financiero, la diferencia entre el total de pagos, y el MOI. ¿Qué es el MOI? Más adelante lo vamos a ver a detalle. Eh, ahorita yo te diría, vamos a entenderlo como el monto original de la inversión. O sea, lo que realmente val, vale el activo. Recuerda que te acabo de decir que el arrendamiento financiero, pues más bien es una adquisición a plazos. Y con pago de intereses, ¿no? Obviamente porque está financiando la adquisición de dicho activo. ¿Sale? Entonces vamos a considerar intereses, la diferencia entre el total de pagos y el monto Original de la inversión del activo. También cualquier ajuste mediante aplicación de índices, factores o cualquier otra forma, inclusive mediante UDIS, ¿no? Si más adelante el contrato ahí se le incluye algún tipo de anexo, algún adendum y hay algún ajuste de este tema de los pagos o cualquiera tomando alguno de estos indicadores, pues se va también a considerar pago de intereses. Y bueno, lo que comentábamos, ¿no? La fluctuación de la moneda extranjera ganancias o pérdidas cambiarias de vengadas para efectos fiscales y de la ley del impuesto sobre la renta, le vamos a dar el tratamiento de intereses. Sale. También la ganancia proveniente de la enajenación de acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda. Aquí sí como que va más acorde a lo que estamos familiarizados, pues sí entendemos que hay este tipo de rendimientos, no solo para efecto fiscal, sino también para efecto de otro tipo de legislaciones, pues se entiende que es pago de intereses. De ahí me voy a brincar drásticamente, ya que vimos que debemos entender por persona moral, por acciones, por accionistas, ya que vimos que la ley del ISR tiene su propia percepción o su propio concepto de intereses me voy a brincar hasta el artículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta. En un apartado denominado obligaciones de las personas morales. Ya nos quedó claro que por la obtención de ingresos, pues una persona moral tendrá que pagar impuestos sobre la renta. El qué y el cómo lo vamos a abordar ahorita que iniciemos con el tema de ingresos y pagos provisionales. Pero será importante asomarse y conocer toda la parte formal, todas las obligaciones de forma, no, no sustantivas, es decir, no de, no del pago como tal de la contribución, y sobre todo, pues para poder hacer un check-up, una lista donde yo pueda enumerar, que efectivamente, pues al día de hoy, mi organización, mi empresa, ese cliente que yo asesoro, o esos clientes que a futuro yo quiero llevar, eh, sus asuntos, pues que cumplan con toda esta parte, ¿no? Esto es parte de, del compliance o del cumplimiento fiscal identificado con la ley del impuesto sobre la renta. En primer lugar, pues llevar contabilidad. Contabilidad, ¿cómo? Pues de acuerdo con lo que señala el propio Código Fiscal de la Federación, artículo 28. También una persona moral está obligada a expedir comprobantes fiscales. Expedir, fíjense, ese es un área de oportunidad y un error que comúnmente encontramos a la hora de diagnosticar o revisar empresas. Expedir comprobantes por pagos al extranjero. Muchas veces el contador, muchas veces eh, algún área administrativa de la empresa está más preocupada, eh, pues por saber si puede deducir o no puede deducir un pago al extranjero. Y bueno, nosotros partimos del hecho de que sí, pero también hay que cumplir ciertas formalidades. Eso lo contempla como tal el artículo 76 en su fracción tercera. Hay que formular también un estado de posición financiera. Hay que levantar un inventario físico. Recordemos que inclusive en la declaración anual, y eso lo vamos a ver más adelantito, más al ratito, pues vamos a tener que revisar... Eh, bueno, no revisar, vamos a tener que plasmar básicamente los estados financieros básicos, no, no, no los que contemplan las NIF, sino por lo menos un estado de posición financiera, un estado de resultados, lo vamos a tener que plasmar a nivel de formato de la declaración electrónica. También tenemos que estar informando si tenemos financiamiento de parte de RE. Aquí es donde ya empiezo yo a meter como que eh, mis abreviaturas, para que lo tomen en cuenta, tomen nota, R es residentes en el extranjero. Si a mi persona moral me financia un residente en el extranjero, bueno, será importante que yo lo reporte. Ya vimos tema de declaración anual. Eh, vamos a ver más adelante que además de la declaración anual, voy a tener, en ese momento de la declaración anual, voy a tener que hacer válido y voy a tener que cumplir con obligaciones adicionales. Por ahí alguien activó el micrófono. Se oye mucho ruido. Permítanme. Déjenlo silencio. Ok. No, no, no puedo silenciar yo a los invitados. Entonces, por favor, para que no lo activen, ¿no? Listo. Bien. También pues tengo que presentar declaraciones a través de medios electrónicos. Recuerden que a inicios de año se habló mucho de esta primera resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal, la cual ya prevé, para que estés prevenido, esto pues no, no lo vamos a abordar aquí, pero sí si hay que estar monitoreando continuamente la página del SAT, pues se prevé que ya se va a jalar la información directamente de los comprobantes fiscales digitales por Internet, y que además para sellar el envío de mi declaración mensual provisional, pues yo voy a tener que enviarlo, así como lo hacemos con la declaración anual, con mi firma electrónica avanzada o e-firma. Entonces, al día de hoy, pues lo seguimos haciendo a través del formato de declaraciones y pagos. No me es aún obligatorio el tema, pues de sellarla con la e-firma. Eh, de momento, pues únicamente me arrastra los datos de la declaración anterior. Sin embargo, seguramente ya, ya no tarda mucho en ocurrir esto, pues vamos a tener... El nacimiento de las declaraciones prellenadas. Algo así como lo que estamos experimentando o viviendo con las declaraciones anuales que ya vienen prellenadas, pero ahora relacionado con el tema de declaraciones mensuales o pagos provisionales. Debo también llevar registros con títulos valor emitidos en serie, corte de folios, corte de formas, por ejemplo el tema de los cheques, ¿sí? Seguimos con las obligaciones de obtener y conservar estudios de precios de transferencia. Esto por PR, que es PR, partes relacionadas, RE, ya lo dijimos hace un ratito, residentes en el extranjero. ¿Qué es el estudio de precios de transferencia? Bueno, finalmente es un estudio en el que se va a poder validar que aunque yo tengo partes relacionadas, residentes en el extranjero, pues estamos operando a precios de mercado. No hacerlo a precios de mercado, pues se podría sobreentender que a lo mejor estamos ahí, este, pues motivando o condicionando ese tipo de operaciones para provocar que alguna de las partes relacionadas, pues se le pueda generar una pérdida o una ganancia que tal vez no es tan verdadera, ¿no? Entonces de ahí que las personas morales tengan esa obligación de obtener y conservar estudios de precios de transferencia. Además, con la declaración del ejercicio, van a tener que presentar información de esta misma situación. Esto es el futuro tema de precios de transferencia. Vamos a tener que aterrizar información de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Si es que la persona moral paga dividendos, pues vamos a tener que cumplir con las formalidades, como es la forma de pago y emisión de comprobantes por pago de dividendos. Obtener y conservar estudios de precios de transferencia. No lo repetí. El anterior me hablaba de partes relacionadas residentes en el extranjero. Aquí ya únicamente me habla de partes relacionadas. Un ejemplo muy común de partes relacionadas, pues es la operación que puede llevar a cabo, no sé, a lo mejor el accionista con la propia empresa de la que es socio, ¿no? Otro ejemplo que se me viene a la cabeza, aunque sí, pues sí viene definido dentro de la propia legislación, pues es cuando eh, un grupo de empresas tiene accionistas en común. Entonces, pues todo esto pudiera derivar en un conflicto de intereses, ¿no? Entonces, por eso, y por qué en la parte general o de generalidad estamos abordando este tema, porque la mayoría ignora todo esto, y si no eh, lo ignora, pues hace caso miso, ¿no? Lo primero que hacemos al revisar una empresa, cuando, oye, quiero que me hagas un diagnóstico para ver si mi equipo está llevando todo conforme a la orden, eh, si no tengo algún tipo de contingencia, algún foco rojo, y yo hace poco posteaba ahí en redes, pues nada más dale una somadita al artículo 76 y te vas a dar cuenta de qué pie cogea la empresa, ¿no? O sea, son cosas que... A veces creemos que el tema del asesor, el cumplimiento fiscal, pues termina cuando yo le envío al cliente la línea de captura o en todo caso eh, la acuse de su declaración. También, si participamos eh, como integrantes de un contrato de fideicomiso, ya sea como fideicomitente o fideicomisario, pues hay que presentar una declaración informativa cuando esos fideicomisos realicen actividades empresariales. ¿Qué es una actividad empresarial? Pues no hay que olvidar que el Código Fiscal de la Federación, específicamente el artículo 16, me señala lo que debe entenderse por actividades empresariales. Un tema que pareciera de forma, pero tiene alcance a nivel operativo, fíjense, ¿eh? llevar un control de inventarios conforme al sistema de inventarios perpetuos. ¿Quién lo hace? El problema que llegamos a encontrar, inclusive a nivel de grandes empresas, pues es que muchas veces, en vez de buscar un software, un sistema administrativo que se adecue a las necesidades de la empresa, pareciera que la empresa termina adecuándose al software, ¿no? Entonces, y pues siempre la realidad es que no todas, pero sí muchas empresas, yo me atrevería a decir la gran mayoría, al menos las que nosotros, los, los que nosotros hemos topado, pues eh, traen toda una pachanga ahí a nivel de control de inventarios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya casi terminamos, ¿eh? ya, ya para entrar en materia, pero esto es importante. Hay que informar también si tenemos contraprestaciones en efectivo u oro por montos superiores a 100 mil pesos, también una... Fracción del artículo 76, sumamente ignorada, informar de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿sí? O aumentos de capital que la persona moral reciba en efectivo y que sean mayores a 600 mil pesos.